Bueno, eh, profesor, una vez más, bienvenidos a este espacio. Espero entonces que en este tiempo podamos aprender los siguientes temas que competen a este webinar. Vamos a estar entonces eh, hoy hablando acerca de unas herramientas específicas que la plataforma Mariacano dispone para el proceso de gestión del curso. Esta vez ya no vamos a hablar tanto del proceso de gestión del curso desde lo académico, es decir, validar si el estudiante ha enviado la tarea o la actividad, validar si va aprobando o no va aprobando, eh, y validar, digamos, en cierta medida, su participación. Lo que vamos a aprender ahora es más la gestión desde el punto de vista de la preparación de la clase, de la disposición de eh, contenidos, de la retroalimentación de esas actividades que los estudiantes envían eh, y que el profesor puede entonces retroalimentar de varias maneras. Eh, vamos también a ver entonces eh, los temas específicos como el tablero de avances. Eh, vamos a hablar acerca de dos opciones que hay a nivel de los foros, en este caso aplicado al tablero de avances, pero no quiere decir que única y exclusivamente sea para este foro. Vamos a ver dos herramientas muy importantes que son eh, el periodo y la fijación de un mensaje. Para el tema de la retroalimentación con audio y video, vamos a aprender cómo realizar ese proceso de, re de retroalimentación de las actividades o tareas que nos comparten nuestros estudiantes, eh, bien sea por audio, eh, perdón, bien sea por el, por el mm, buzón de tarea o por la herramienta foro, cómo podemos nosotros enviarle un audio al estudiante o enviarle un video. También vamos entonces a conocer una herramienta que nos va a permitir obtener informe eh, de los participantes desde el punto de vista de las acciones que ellos hagan en la plataforma, ¿sí? Acciones como, por ejemplo, mirar sus ingresos, eh, mirar cuáles son los recursos de la plataforma que han visitado, reconocer o identificar eh, cuáles son eh, la información que ya han consultado y todo esto pues nos va a servir para poder identificar situaciones en las que debamos de realizar algún tipo de notificación o alerta temprana, pues viendo obviamente que el estudiante en algún momento puede que tenga un bajo ingreso a la plataforma, o puede que eh, haya tenido ingresos pero que no haya leído ningún contenido, ningún material. Esto nos va a servir entonces para poder identificar y saber eh, qué puede estar pasando con ese estudiante y cómo como docentes les podemos entonces ayudar a esos estudiantes que de pronto tengan como esas características. Bueno, y por último vamos a ver entonces cómo enviar mensaje interno desde participantes, precisamente aquellos participantes o estudiantes que veamos que tengan situaciones eh, de carácter en cierta medida compleja desde el seguimiento que le hagamos, desde eh, el informe de participantes. Antes entonces de dar paso eh, a estos temas y aplicarlos en plataforma, quiero entonces contarles que eh, la próxima semana en nuestros horarios habituales, martes 12 de octubre y viernes 15, el martes de 6 a 8 y el viernes de 10 a 12, vamos a estar entonces acompañados por mi compañera Joana eh, Ruiz en el... Último webinar de esta serie que, uh, vamos, en el cual vamos a hablar acerca de crear y configurar insignias para estimular la participación de los estudiantes en las aulas de María cano virtual. Entonces, para que por favor estén muy atentos, no se lo vayan a perder, es un tema muy importante porque le va a permitir a los estudiantes eh, recibir un estímulo por parte del profesor. Bueno, así que entonces yo voy a iniciar por compartir. Eh, mi pantalla para que nos vayamos entonces para la plataforma Mariacano Virtual. Y nuestro primer tema entonces sería el tablero de avances, mirar cómo utilizar la opción de periodo y la opción eh, de fijación del mensaje. Resulta que estas opciones no solamente son para el tablero de avances, estas opciones también se pueden utilizar en otros foros que estén dispuestos, en, bien sea en las diferentes unidades que se planteen o en otros espacios. ¿sí? Bueno, pero por lo general, ustedes bien saben que el propósito del tablero de avances es que sea un espacio que permita la comunicación de forma asincrónica entre el profesor y los estudiantes pero aquí quien inicia las participaciones y quien, digamos, durante todo el periodo de formación la mantiene es el profesor. El profesor entonces va a estar por medio de este eh, espacio, que es este foro, informando a todos los estudiantes sobre los diferentes compromisos, los diferentes avances, los pendientes o las novedades que se vayan teniendo a lo largo del curso. Entonces es muy importante que, de, de digamos, forma periódica, se esté alimentando al estudiante, indicándole a ese estudiante eh, cómo es que debe realizar, eh, obviamente, sus actividades y sus intervenciones. Obviamente, todo esto va a estar siempre alimentado por el cronograma general que se ha eh, dispuesto precisamente para la a, asignatura, ¿sí? Tiene que tener, obviamente, una correlación. Entonces, es muy importante que lo veamos bien. Aquí cuando yo acabo de ingresar, entonces, para poder hacer la fijación de un mensaje, eh, vamos a empezar por la fijación de un mensaje. Para poder activar, piense de la fijación o periodo, vamos entonces a hacer clic en añadir un nuevo tema. Bueno, para nosotros, digamos que esta opción de añadir un nuevo tema no es algo nuevo, ya es algo que hemos venido trabajando y con lo que ya estamos familiarizados. Voy a hacer entonces clic siempre, siempre en el botón de avanzado. Y una vez esté aquí, voy entonces a fijarme, a fijarme que eh, están los campos tradicionales, ¿sí? los que ya son familiares para nosotros. Entonces está el campo asunto. Aquí yo voy a colocar la palabra mensaje fijado. Lo voy a poner en mayúscula. Ya sabemos que en mayúscula no podemos poner todo, pero como tengo otro mensaje allá es para que podamos hacer la diferencia. Mensaje fijado, ¿sí? Aquí obviamente vamos entonces a colocar lo que es toda la parte del mensaje o la descripción eh, de las acciones, de las actividades o de cuáles sean, digamos, eh, los, los parámetros de esa actividad que el estudiante deba seguir. Igual vamos a tener entonces acá la opción de arrastrar y soltar pues el archivo, en caso tal de que tenga que ir acompañando un archivo. Y es aquí entonces donde nos vamos a encontrar con esta opción que dice fijado, ¿sí? fijado. Cuando yo hago clic aquí, de forma inmediata, le estoy dando la orden a este mensaje para que cuando yo haga clic en enviar al foro, este mensaje sea el primero que me aparece. ¿sí? Yo aquí ya tenía pues, otro fijado. Este ya es pues, otro que estaba acá. Pero yo lo pueda, perdón, yo pueda entonces saber que este mensaje que tengo aquí, que es el que acabo de crear, el de hoy, 8 de octubre, va a ser el primero que va a aparecer. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta opción en el foro como docentes? Nos sirve para poder eh, fijar mensajes que tengan información importante sobre la cual el estudiante, eh, de alguna manera, tenga que estar haciendo una consulta recurrente. Esto entonces va a permitir que el estudiante vaya a la fija y pueda entonces identificar ese mensaje que esté ahí. Cuando el estudiante entonces identifica el mensaje, abre el mensaje, viene y lee cuáles son las descripciones detalladas de sus acciones, parámetros, en fin, lo que, las características y cómo él debe presentar entonces esta actividad o esta tarea, eh, entonces aquí es donde él ya va a ver que esta herramienta le permite por medio de este especie como de fijador, lo que aquí comúnmente llamamos como chinchecito, queda entonces el mensaje fijado en la parte superior. Ahora, esa es la manera de fijar un mensaje, ¿cierto? Desde su creación, pero resulta que existen otras maneras, digamos, de hacerlo. Es posible que por algún motivo o razón, como docente, yo pues estaba escribiendo mi mensaje y sin que le hubiera dado la opción de fijado, lo envía a publicación. Entonces, no hay ningún problema. Lo que yo puedo hacer entonces es venir, ¿sí? Y, por ejemplo, a este le voy a quitar eh, el fijado, lo voy a desfijar. Cuando yo hago clic ahí, miren que ya entonces ese mensaje ya no está de segundo, ¿sí? Ya no está de segundo. Pero si yo digo, ah, no, este mensaje también es muy importante, mensaje muy importante para los estudiantes, lo tengo que fijar. Entonces, vuelvo acá a estos puntitos y hago clic entonces en fijar esta discusión. Y miren que de forma inmediata este mensaje que es muy importante ya me queda entonces fijado. Okay. Bueno. Es así entonces como vemos que de forma tan sencilla puedo utilizar herramientas que tanto al estudiante como a mí como docente me van a facilitar la labor. ¿Cierto? La labor de ambos, en este caso, pues, de los dos protagonistas de este proceso. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la opción de periodo. Aquí voy entonces a colocar un mensaje, mensaje programado de forma previa. Como bien les decía ahora, pues, el deber ser de este foro y obviamente también el deber ser de nosotros como docentes, es poder tener una retroalimentación constante con el estudiante por este espacio, indicándole cuáles son los avances, las novedades, los pendientes, las tareas, en fin, todo lo que suceda a nivel del foro. Entonces, eh, yo puedo realizar esa programación y no tenerla que hacer. Vamos a suponer que la hacemos dos veces a la semana, el lunes y el miércoles, o el martes y el jueves, o el lunes y el viernes, independientemente de cual sea eh, como esa eh, periodicidad yo puedo entonces incluso programar esto bien sea que mm, lo haga desde el inicio del proceso de la enseñanza cuando estoy en la, fa en la fase de alistamiento o bien sea que yo, los di que yo diga no lo voy a hacer cada semana porque quiero ir viendo eh, cómo es todo el proceso y la dinámica que va tomando el curso eh, porque obviamente no faltan las novedades eh, o yo lo quiero hacer eh, de, eh, pues cada determinado tiempo, eso ya obviamente es dependiendo de la gestión que haga el, el, profesor, el profesor, ¿cierto? Entonces aquí obviamente también vengo y coloco el mensaje, para colocar entonces ese mensaje yo voy a utilizar unos chinitos, aquí es donde les voy a comunicar todas las novedades, los avances, en fin. Eh, bien, luego entonces tengo este mismo espacio que es el espacio... Eh, que tenemos acá para arrastrar archivos y aquí entonces voy a hacer clic en este desplegable que dice buscar periodo, ¿sí? Buscar periodo, eh, perdón, mostrar periodo. Aquí en este tema de mostrar periodo yo voy a observar que hay dos opciones, una para decir en qué momento se va a activar este mensaje con estas instrucciones, con esas novedades, con esos avances que yo acabo de crear y también hasta qué fecha se va a mostrar. Entonces, mi recomendación es, dependiendo de la intencionalidad que ustedes le vayan a dar a esta comunicación, ya entonces ustedes deciden si activan o no a mostrar final. Eh, de igual forma, ustedes también saben que cuando se envía un correo por la plataforma Mariacano Virtual, al estudiante le llega una notificación, perdón, cuando se envía un foro, un mensaje por foro eh, por la plataforma Mariacano Virtual, al estudiante le llega una notificación al correo. Y en esa notificación que le llega, el estudiante entonces va a tener una copia. Entonces vamos a suponer que yo pongo hoy 8 de octubre a esta hora, este mensaje pues lo puse para que se activara. Y que se desactive a las 12 del mediodía. Se va a desactivar del foro pero en el correo del estudiante va a quedar. Sin embargo, dependiendo la intencionalidad que ustedes tengan, yo siempre recomiendo que pues, esta opción no se active. ¿Por qué? Porque lo importante es que en el foro queden consignadas eh, todas las acciones que yo como gestor, desde mi gestión académica, le estoy eh, dando al estudiante, le estoy dando a conocer al estudiante para que las pueda consultar más adelante a no ser de que ustedes consideren que si es vital y totalmente necesario, lo pueden hacer, igual aquí sigue pues la opción totalmente disponible. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este momento? En este momento, como eh, son las 10 y 20 de la mañana, lo que yo voy a hacer es que voy a poner para que lo veamos ahorita a las 10 y 30, cómo se va a activar. Entonces, yo puedo colocar todas las fechas que quiera, puedo colocar... De, pues, dependiendo de la tipología de mi asignatura, dependiendo, pues, el periodo que yo tenga, puedo hacer la programación calendario que yo necesite. Luego, entonces, de haber realizado toda la alimentación del asunto, del mensaje y la configuración del periodo, hago clic en enviar al foro. Yo, ¿cómo sé que este mensaje aún no está publicado? Yo dejé precisamente este otro ejemplo que ya había utilizado en el anterior webinar para poderles mostrar que cuando yo coloco un mensaje eh, por periodo o una comunicación que esté cronometrada, me va a aparecer de color gris el asunto del mensaje y también va a aparecer en gris mi, eh, la fecha en que yo realicé la publicación, mi nombre y la fecha. ¿Por qué? Porque obviamente esa todavía no es la hora, eh, ni el momento, ni la fecha para que se active el mensaje. Esto entonces... Eh, se va a activar obviamente de forma automática y no va a ser visible para los estudiantes es decir, los estudiantes no van a tener ningún acceso todavía a este mensaje hasta que no sea el momento igual, entonces eh, vamos a pasar a nuestro siguiente tema y ahorita cuando sean las 10.30 vamos a volver para que veamos que esto que está en grisecito se transforma ya en color azul quiere decir que ya los estudiantes pueden ver ese mensaje que ya les llega a sus diferentes eh, sesiones y pueden, pues, obviamente, eh, ingresar y ver Bien. Con eso, entonces, damos finalización a nuestro primer tema, que es el tema de tablero de avances, periodo y fijación de mensajes. Bien. Ahora, entonces, vamos a proceder con nuestro segundo tema, que es el tema de audio y video para las retroalimentaciones. Bien, para esto entonces me voy a venir acá a la unidad número uno y aquí en la unidad número uno voy a aperturar una de las actividades que tenga, ¿cierto? Bien sea para foro o bien sea para tarea. En este caso lo voy a hacer inicialmente con la herramienta de tarea, ¿sí? Para ello... Eh, ingreso entonces a la tarea, hago clic en ver los envíos como si yo fuera pues a calificar normalmente y lo que voy a hacer es que voy a ingresar a la calificación aquí cuando yo ingreso a la calificación independientemente de si tiene o no tiene rúbrica siempre la plataforma me va a disponer de este espacio o este cajón para comentarios de retroalimentación y aquí yo voy a ver que me aparece siempre este nivel de herramientas. Ya está eh, previsualizado, ¿cierto? Pues se deja visualizar de forma previa, pero yo lo puedo ampliar y ver otras cositas que hay acá, ¿cierto? Otras opciones. Sin embargo, las opciones en las que vamos a trabajar hoy son estas dos. Eh, este, cuando yo toco este micrófonito sin hacer clic, veo que se me activa la etiqueta de grabar audio y él de enseguida dice grabar video. Pero aquí... Antes de estos dos hay uno muy similar eh, a video porque también tiene una camarita. Este es para insertar o para editar un fichero de audio o un archivo de audio. Por ejemplo, cuando yo tengo una URL de YouTube, por aquí lo puedo hacer, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos en los que, digamos, la retroalimentación eh, desde solo la escritura o puede ser muy extensa. O puede que desde la escritura no quede lo suficientemente claro para el estudiante. A veces en nuestro ejercicio docente, cuando revisamos ciertas tareas, observamos que según la entrega que nos hace el estudiante, uno puede identificar y dice, no, este estudiante no tiene claro varias acciones, ¿sí? o no tiene claro varios parámetros, o no tiene claras las características que de forma previa definimos en la actividad de mi Aprendizaje. Entonces, es aquí donde puedo hacer uso de estos dos recursos. Voy a iniciar entonces por el audio. Simple y llanamente, lo que debo hacer es, de forma previa, estar seguro y segura como docente, tener la seguridad que mis, disp mis dispositivos de audio y video de mi computador sí funcionen bien. También lo puedo hacer desde el celular, no hay ningún problema, solo es cuestión de ingresar a la plataforma Mariacano ir hacia la tarea, ir hacia el estudiante y llegar a este cuadro de comentarios de retroalimentación. Pero sí me debo fijar que, primero, obviamente yo esté en un espacio adecuado para poder enviar ese audio o ese video. Que, por ejemplo, no esté en un espacio, a veces, cuando, digamos, hacemos trabajo desde casa, pues la compañía, eh, los niños, el, eh, la puerta... Eh, la mascota, entonces hay mil cosas que pueden interferir y eso pues posiblemente pueda ayudar al estudiante a generar mucha más confusión. O a veces también los ruidos externos, entonces eh, los carros, las alarmas, eh, la venta ambulante, en fin, hay una gran cantidad de cosas que pueden pasar. Y también puede ser que mi dispositivo, no funcione bien, mi computador no funcione bien, o no funcione bien mi diadema, o no funcione bien mi cámara. Entonces, es importante antes de utilizar estas opciones hacer ese chequeo. Entonces, para grabar audio simplemente hago clic aquí y de forma automática dice iniciar grabación. Yo recomiendo que para utilizar esta opción siempre utilicemos el navegador de Chrome eh, porque es uno de los navegadores que tiene mejor compatibilidad con esta plataforma bueno, entonces voy a hacer clic en iniciar grabación miren que él empieza a hacer un conteo desde cuatro minutos ¿sí? eh, un conteo regresivo quiere decir que yo puedo tener cuatro minutos para hablarle a ese estudiante y darle una retroalimentación clara donde obviamente yo utilice un tono de voz pausado donde yo le pueda eh, ayudar a él a entender y a comprender cuáles son esos aspectos, esos criterios de la rúbrica que posiblemente él no esté cumpliendo y así poder entonces eh, darle oportunidad de que él vuelva a hacer en esa tarea, ¿cierto? Bueno, yo aquí ya lo voy a detener, ¿sí? Miren que de forma automática él me va a traer entonces este reproductor, yo puedo escuchar de forma previa, aquí lo voy a silenciar porque si no eh, yo voy a escuchar todo lo que dije ahora, eh, y si yo digo, bueno, realmente no es lo que yo quería decir, lo tengo que volver a hacer, simplemente hago clic en grabar otra vez y lo que yo tenía antes, entonces va a desaparecer y me vuelve a dar otra grabación nueva. Vamos a suponer que en esta sí cumple todo lo que yo tengo claro. Eh, cumple, obviamente, veo que el mensaje es claro, que le, sé que el estudiante no eh, va a sentir de pronto... Eh, que va a estar pues como perdido con la instrucción que le estoy dando. Entonces hago clic en detener grabación y si esta ya es la definitiva, hago clic en el botón adjuntar grabación y de forma automática él lo va a poner aquí. Adicionalmente yo también puedo seguir con la retroalimentación con texto, también puedo seguir con la retroalimentación con imagen, ¿sí? Con imagen puedo importar imágenes, en fin, y colocar todo dentro de este proceso. Bien. Eh, aquí voy a hacer entonces clic en guardar cambios, de forma inmediata los cambios van a llegar al estudiante, eh, va a quedar aquí el registro, tanto para mí como docente como para el estudiante, esto entonces para el audio, bien, ahora aquí mismo ¿sí? eh, voy a utilizar entonces la opción de video, voy a hacer clic en video, le voy a decir iniciar grabación, él va entonces a activar la pantalla de video, pues en este caso yo no la tengo activa, pero aquí obviamente aparecerían ustedes, aquí se va a mostrar eh, la imagen que ustedes estén reflejando frente a la cámara, no es una opción para grabar el video de la pantalla. Ah, yo quiero generar un tutorial para enseñarle al estudiante cómo ingresar a las bases de datos de la universidad o para manejar una plataforma, o para construir un tipo de formato determinado, no va a funcionar así, va a funcionar es todo lo que la cámara del computador capte, eso es lo que ella va a grabar, ¿sí? Igual también voy a tener entonces eh, cuatro minutos para poder enviarle a ese estudiante ese mensaje específico. Funciona al igual que el audio, si veo que entonces este eh, ah, el video no contiene... Eh, lo suficiente, lo necesario, o me equivoqué, o me faltó, entonces puedo decirle de nuevo, grabar otra vez, o si en efecto es lo contrario, veo que sí tiene lo suficiente y lo necesario en cuanto a la retroalimentación, hago clic en adjuntar, él genera eh, un espacio para completar, un porcentaje de completitud, y aquí entonces ya queda, yo voy a poner esto un poco más grande, para que veamos, aquí ya queda el video, no es sino que el estudiante haga clic, y, pueda entonces observar toda esa eh, retroalimentación, toda esa orientación, todo ese acompañamiento. No quiero decir con esto que mmm, es mejor el video que el audio, ¿sí? pero realmente mmm, por cultura está más que confirmado que nuestra cultura es una cultura más de lo audiovisual, en especial de lo visual más que lo auditivo. Entonces, en caso tal de que ustedes consideren que pues, es una instrucción muy importante, una orientación muy importante y necesitamos como ir a la fija con el estudiante, entonces yo recomendaría que utilicen el Hago clic entonces en guardar cambios, eh, me voy a regresar acá a la plataforma, ¿cierto? Pues al centro de calificaciones, vuelvo a hacer clic en calificación y valido, puedo validar que aquí va a estar entonces todo lo que yo le dispuse al estudiante. Okay. Entonces miren que hay muchas otras maneras de ayudarnos como docentes en nuestra gestión académica y también obviamente de llegar al estudiante con otros recursos que sean para él mucho más eh, dinámicos, eh, más interactivos y que obviamente son muy muy didácticos. Bueno. Ahora entonces, eh, vamos a dar paso a nuestro tercer tema, que hace referencia a los informes que la plataforma Mariacano genera. Para ello, yo voy a ingresar acá a un curso, que es el curso de inducción de estudiantes de Mariacano, eh, donde hay estudiantes reales, sí, y donde, mmm, por lo general, cuando estamos en un curso, pues los informes que más consultamos como profesores son Calificaciones, venimos acá al centro de calificaciones, por lo general hacemos clic en exportar, elegimos cuáles son esas opciones para, para poder hacer eh, la construcción de nuestro archivo, que es lo que queremos que aparezca y hacemos clic en descargar. Y desde ahí obviamente nos vamos a dar cuenta si el estudiante en este momento eh, está probando o no está probando. Si quiero conocer también entonces eh, si el estudiante está ingresando o no y como cuál es, eh, digamos, su último acceso, pues eh, desde la opción participantes lo puedo hacer. Pero estos no son los dos únicos informes que se pueden obtener desde esta plataforma. Eh, podemos obtener muchos más. Para ello, hacemos clic entonces en el piñón de configuración, hacemos clic en el piñón de más. Y vamos a observar que de forma automática la plataforma nos dispone eh, este espacio. La administración del curso. Para ello voy a hacer clic entonces en la opción informes. Y aquí voy a observar que hay varios registros. Está el registro completo, es decir, donde me muestra absolutamente toda la actividad que ha tenido el estudiante en este curso. ¿Sí? En este curso. Me muestra el primer acceso, el último acceso, me va a mostrar eh, que ha visitado el curso, eh, me muestra cuántas veces ha visitado, ¿cierto? Bueno. El registro de activos me va a mostrar sobre los estudiantes que están activos, me va a permitir identificar cuál ha sido también el desempeño de ese estudiante. Y también actividad y participación del curso. El más completo va a ser este, el de registro. Entonces yo voy a ingresar acá y aquí voy a ver que si hago clic en este espacio, solamente voy a tener acceso al curso en el que estoy actualmente. Sin embargo, como bien sabemos, nosotros como docentes, pues podemos tener más de un curso. Entonces, para eso hago clic en el botón de More, más, hago clic ahí, y cuando ya haga clic aquí, pues van a aparecer todos. Yo, obviamente, tengo acceso a todos estos, no es porque sea docente de todos ellos, sino porque tengo un perfil eh, en la plataforma con unos... Eh, Permisos diferentes a los que tienen ustedes. Bien. Entonces, de aquí yo también puedo validar qué es lo que yo quiero ver de la parte de registro. O sea, cómo yo quiero componer mi registro. Recuerden que habíamos hablado en algún momento eh, en uno de nuestros webinars, creo que fue en el tercer webinar, hablamos acerca de los cursos, perdón, de los grupos, la elección de grupos, la herramienta de elección de grupo y la conformación de grupos. Entonces, si yo tengo grupos, yo puedo decir que me muestre algún grupo específico o también puedo decir que me muestre todos los grupos, es decir, todo lo que tengo. ¿Sí? En este caso yo lo voy a dejar en todos. De los participantes, él me va a permitir identificar cuál es el participante específico de todos los estudiantes que tengo en este curso que yo quiero analizar. sí, Para poder saber qué hizo ese estudiante y qué no hizo. En este caso, al azar, yo voy, a, yo voy a elegir a Juan José Alzate Villar. Eh, tengo entonces un periodo de tiempo, él me dice, bueno, usted quiere saber, ¿qué quiere saber usted, de, en qué momento quiere saber usted de, de, del estudiante? Pues, ¿en como, en qué fecha? Entonces yo le voy a decir que sea, por ejemplo, el 21 de septiembre. ¿Qué pasó ese 21? ¿En qué actividades? Yo le puedo decir que en todas. Le ¿sí? puedo decir que en todas, o yo vengo y ya miro, Aquí las actividades van a estar por los bloques, la plataforma Moodle se llama así precisamente porque es una plataforma modular. ¿sí? La plataforma Mariacano Virtual está eh, basada en la tecnología Moodle y tiene unos módulos. Está el inicio, está el tablero de avance, está reconociendo la inducción, está comunicándome y está la unidad cero. Eh, adicional está la uno, la 2, todo lo que tengamos modular dentro de este menú. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a validar? Yo le voy a decir que me valide todas las actividades, qué es lo que este estudiante ha hecho con ellas. Bien. ¿Qué acciones quiero ver? Crear, vista, actualizar, borrar todos los cambios. ¿Qué es lo que el estudiante ha hecho? Si el estudiante ha creado, pues eh, obviamente puede crear foros, pero no puede crear más nada porque eh, no tiene permisos de edición. ¿Qué ha visualizado? ¿Qué ha actualizado esos foros? ¿Qué ha borrado? Eh, o bien sea tareas. Y... Eh, se ha hecho pues como cambio, yo le voy a decir que sean también todas las acciones, aquí tengo entonces qué recursos, aquí en esta parte yo les recomiendo que siempre los dejen todos y eh, eventos también le digo todos, entonces yo le digo conseguir registros, cuando le digo conseguir registros, bueno en este caso no me aparece nada porque es muy probable que en este día este estudiante no haya realizado ningún tipo de acción, Sí, porque yo elegí uno, pero aquí le voy a decir todos los días. Vamos a ver qué pasa cuando yo le digo todos los días. Cuando yo le digo todos los días, ahí sí. Juan José Azatevillada, miren todo lo que ha hecho desde el primero de agosto en adelante. Miren todo lo que hizo Juan, el estudiante Juan, el primero de agosto. Todo esto entre la una y diez de la tarde, miren, todo lo que él ha hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? A ver, descargó el certificado personalizado, descargó el certificado, ingresó al curso, ¿sí? eh, respondió una encuesta. Entonces, desde aquí yo puedo saber, a veces, a veces sucede, y esta no, no quiere decir que esta sea la intencionalidad de la herramienta, pero a veces sucede que uno tiene estudiantes que no son consistentes eh, con lo que, digamos, se evidencia en plataforma, ¿cierto? A veces los estudiantes pueden decir, no, yo sí entré, yo sí lo hice, yo sí participé, pero vea, eso se borró, no está, ¿cierto? Entonces, obviamente para que las cosas se borren de la plataforma es algo que es muy difícil de que suceda, a no ser que la, en el propio sistema exista algún problema, pero generalmente no es así. Entonces, yo puedo ver y puedo constatarle al estudiante, Va, el informe de la plataforma dice que aquí pasa esto, pasa lo otro. Pero igual, vuelvo y les digo, o sea, no es esa la única intencionalidad de la herramienta, la intencionalidad es que yo pueda también identificar cuáles son esos estudiantes que, por ejemplo, no han realizado determinada participación, que sea importante dentro del de, eh, trayecto, de la actividad del curso, y que yo entonces deba o pueda con esto generar una alarma ¿sí? temprana para preguntarle a ese estudiante qué es lo que le sucede, qué le pasa, por qué no ha podido eh, participar o e ingresar. Bien, entonces como les decía ahorita, este tipo de informe de registro me muestra el registro de todas las acciones, de todas las actividades, de todos los días de ese estudiante que yo acabo de elegir. ¿sí? Ahora, también le puedo decir que sea de todos los participantes. Aquí pues va a ser algo, digamos, muy grande porque yo en este curso tengo más de 500 estudiantes matriculados pero en los que ustedes tienen también pueden hacerlo entonces por todos los participantes. Eh, solamente, Juan, miren que él me generó estas páginas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es el filtro específico que van a hacer. Bien, me voy a regresar entonces al curso, voy a regresar acá a la opción del piñón, al, a más, y en más vuelvo entonces a informes. En informes también voy a tener entonces, por ejemplo, registro de la actividad. ¿Qué hace acá el registro de la actividad? Aquí no tengo que realizar una especie de configuración de ese registro porque ya está dada. Aquí lo que me va a decir es, según la actividad que yo tenga en la plataforma, me va a mostrar cuál es el número de visitas y el último acceso que se tuvo a ese recurso. Esto ya es más desde la parte de recursos y actividades del eh, curso de la plataforma Mariacano Virtual. Igual también me lo va a mostrar por bloques. Tablero de avance, reconociendo la escritura, comunicándome, unidad 0, unidad 1, 2, 3, igual, todo lo va a hacer por bloques o por módulos, ¿listo? Bueno, me voy a regresar entonces para que validemos el siguiente, que es el de participación. Aquí vengo a informes y voy a mirar el de participación en el curso. Aquí también me permite entonces que yo pueda construir los campos, pues, o elegir más bien los campos de mi registro, Módulo de actividades, aquí yo digo, bueno, yo quiero saber este estudiante o los estudiantes eh, verdaderamente han visitado el glosario o verdaderamente pre presentaron eh, el cuestionario de la unidad número uno. Vamos a mirar cierto quiénes han presentado el cuestionario de la unidad número uno, qué periodo. Entonces yo puedo elegir cuál es el periodo que, que necesito, si es desde el último año o cuántos días atrás. Yo voy a elegir más o menos dos meses. Mostrar, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar acá el perfil que va a ser el de estudiante, ¿cierto? Y mostrar acciones. Aquí en las acciones yo le voy a decir que siempre sean todas. Hago clic, ah bueno, también me permite la opción de grupo, recuerden, se lo puedo poner a todos los participantes o a un grupo determinado. En este caso le voy a decir que sean todos los participantes. Hago clic en ir y la plataforma rápidamente me va a empezar entonces a mostrar, según el nombre del estudiante, cuáles son las acciones que tiene para esa actividad? Que fue la, el cuestionario número uno, ¿sí? A este estudiante ingresó eh, varias veces a esa actividad, a este también ingresó varias veces, a este también varias veces. Miren con lo que les decía, yo tengo 566 eh, estudiantes, entonces aquí me van a aparecer muchos sí, me van a aparecer muchos no, ¿ok? Entonces, esta es otra herramienta importante que facilita la plataforma Mariacano Virtual y que nos permite, obviamente, eh, nuestra gestión docente del curso, la gestión del curso, no la gestión académica, sino la gestión del curso, comprobar cómo van los avances. Bien. Y ya entonces, para terminar este webinar, vamos a realizar... Eh, el último tema, vamos a llevar a cabo el último tema que es mensaje interno desde participantes. Bueno, esto también igual es muy conocido para todos nosotros eh, porque nos permite identificar desde esta opción cuáles son los estudiantes que nunca han tenido acceso o los últimos accesos. De igual manera, ustedes observan que en la parte superior puedo acceder entonces a agregar condiciones para filtrar los listados. Entonces, coincidir, bueno, por lo general siempre lo dejamos en cualquiera, seleccionar, ¿qué voy a seleccionar? Ah, yo le voy a decir, va. yo quiero que en este momento me muestre por roles solamente a los estudiantes, ¿sí? En los estudiantes. Yo quiero saber los estudiantes, eh, ¿quiénes son los que no han ingresado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en otra condición, miremos... Si podemos tener, bueno, desde acá no lo podemos eh, validar, pero igual sean todos los estudiantes. Entonces, le voy a decir a pica, a pica, a aplicar, perdón, filtros. Una vez los aplico, entonces, aquí ya voy a obtener solamente los estudiantes. Rol, solo estudiantes, ¿sí bien? Y de aquí, entonces, yo puedo saber, bueno, qué pasa con estos dos estudiantes que nunca han accedido. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando yo ya los identifico, lo que puedo hacer es seleccionarlos y venir a la opción en la parte inferior que dice enviar un mensaje. Aquí entonces voy a redactar ese mensaje de alerta temprana donde le voy a disponer al estudiante mi acompañamiento docente para que él pueda eh, contarme y yo identificar por qué no ha podido acceder al curso. Y después de eso, entonces poder generar una... Eh, comunicación interna por la plataforma, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo enviar a estas dos personas de forma automática, le va a llegar a ellos acá. Esta es la opción y también yo me puedo seguir comunicando con ellos por este medio, ¿sí? Ahora, para reforzar, para reforzar, yo siempre recomiendo que eh, hagamos, eh, digamos, la tarea completa. No solamente quedarnos dentro de la plataforma Mariacano Virtual, sino también quedar, eh, llevar pues esto a otro escenario que es un medio de comunicación, digamos, más directo, más pertinente, que es el correo electrónico institucional. Entonces, también puedo hacer esto. ¿Ok? Bueno. Aquí, entonces, eh, ya doy eh, finalización a los temas que estamos tratando en este momento. No sin antes regresar al a la opción del de foro que habíamos programado ahorita, te lo va a decir a abandonar, que estamos en tablero de avances, aquí yo quiero entonces que vengamos a observar que en efecto ya nuestro mensaje, cierto, un mensaje programado de forma previa, ya no aparece en gris, sino que ya aparece por el contrario eh, toda la información activa. Eso quiere decir que ya el estudiante lo puede ver. Y yo puedo estar tranquilo porque puedo confiar en que la plataforma va a realizar la activación de ese mensaje que yo creé de forma previa en el tiempo que sea estipulado. Bueno, profesor, ahora entonces me voy a regresar para acá, para nuestra ventanita de la eh, reunión y quiero saber si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud eh, frente a los temas que acabamos de ver. o si está claro, para que entonces procedamos, mientras que ustedes van activando sus micrófonos o van eh, eh, planteando su pregunta, yo voy entonces a disponer eh, en el chat eh, el registro de esta asistencia. Profes, miren, recuerden que como les hemos indicado, en los diferentes webinars, es muy importante que ustedes llenen esta asistencia, porque es la manera que tenemos de comprobar para realizar el proceso de certificación. Entonces, eh, si no hay preguntas, inquietudes, la asistencia, entonces vamos a llenar la primera opción que va a ser capacitación. Hacemos clic en siguiente. Luego vamos a hacer clic en profesor. Luego vamos a elegir si somos o no administrativos. En este caso ustedes ya pueden elegir si son o no. ¿sí? Yo soy administrativa, voy a elegir este. Eh, si es profesor de la María Cano, a cuál eh, programa pertenece. Yo no soy profesora. La facultad, entonces para mí no aplica facultad, yo soy transversal a todas. La ciudad a la que pertenece cada uno de ustedes, yo pertenezco a Medellín, elijo el tipo de capacitación, vamos a elegir entonces estrategias didácticas para Cano virtual. Y aquí ya entonces les voy a compartir eh, en este momento la, el nombre del webinar, ¿sí? para que lo pongamos en la, en la opción número 8. Déjenme en un momento, por favor. Yo voy a aperturar acá y voy a traer entonces el tema y se los voy a poner aquí en la ventanita del chat. Eh, no te carga, profe Carmen, el, el formulario. ¿A alguien más le pasa eso? A mí se me estaba demorando, pero ya cargó. Sí, ah, bueno. Listo, profe Carmen, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic derecho aquí, copiamos y venimos y pegamos en la opción 8. La modalidad es virtual, no presencial. Aquí colocan sus nombres completos, sus apellidos completos, la fecha de hoy, que es 8 de octubre, la hora de la capacitación que fue a las 10 de la mañana y en este momento pues hemos dado ya una hora de capacitación. El moderador del evento es Paola Andrea Quintero Aguilar. No vamos a colocar hoy la URL y en estos dos últimos campos ya ustedes pueden definir si autorizan o no autorizan y si las orientaciones y explicaciones que acaban de recibir en este webinar fueron lo suficientemente claras y comprensibles. Si sí, entonces cinco el máximo de las estrellitas, si no, entonces ya ustedes validan, pues según el nivel. Queridos profesores, espero entonces que este webinar les haya aportado muchísimo para su quehacer docente. Eh, deseo entonces que todos ustedes tengan un feliz resto de mañana, un feliz viernes, que disfruten y descansen mucho de su fin de semana y recuerden que la próxima semana estaremos aquí para vernos eh, frente al tema de las insignias. Profe Carmen, adelante. Gracias, Paula. Tranquila. Eh, Paula, lo que pasa es que pues, por, mucho, por múltiples ocupaciones pues, yo no he podido participar de las tres últimas eh, capacitaciones. No sé, ¿ustedes no han contemplado de pronto la, la posibilidad de, como de certificar en las que uno sí participó? Fin, bueno, real, realmente esa información, profe, no la tengo, pero déjame, yo te voy a hacer la consulta y te escribo por correo cómo sería entonces el proceso, porque para esta parte sí debería, pues sí tengo que hacer la consulta, porque como te digo, no tengo eh, esa información. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Con todo gusto, mi profe Carmen. Bueno, la profe María Isabel está escribiendo. Adelante, profe Laura. Hola, buenos días. Es que tengo una duda y perdóname, yo sí, quería como aprovechar este espacio porque me acaban de decir. Adelante. Cuando estamos realizando cualquier actividad, estamos escribiendo y queremos eh, organizar una tabla o queremos ponerle más filas, yo no supe cómo eh, ponerle más sí, filas, estamos haciendo como la retroalimentación o estamos haciendo cualquier otra cosa. Eh, y no, como que no supimos cómo y adicionalmente siempre me queda con, sin los bordes, no he podido saber cómo organizar la tabla Ah, entonces, bueno profe, entonces mira yo te voy a decir lo siguiente ya con la parte de los bordes y que pues tenga, eso comúnmente dentro de la plataforma se llama estilos, es decir que tenga un color de borde o pues que el borde pues se le vea la línea entonces para eso yo sí te voy a pedir que por favor te comuniques con la mesa de ayuda. Y oh. en la mesa de ayuda, mi compañero Nelson va a estar entonces acompañándote con ese tema para que él te pueda indicar cómo hacer el, eh, la activación de esos estilos. ¿Listo? Vale, sí señora, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Bueno, mis profes entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por participar en este espacio y un feliz día para todos. Hasta luego. Sí, Profe Carmen, tranquila. Venga, yo le digo en la pregunta 7 qué debe poner. Ya le voy a decir. denme un segundito, por favor. En la pregunta 7. Eh, estrategias didácticas para mariacano virtual. Feliz día, profe María Isabel, que estés muy bien. Muchas gracias. Listo, profe Carmen, con todo gusto. Bueno, que les vaya muy bien a todos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, bye.